Taller de corte y corrección es como una escuela de manejo. El tipo, en este caso Marcelo, tiene al lado para frenarte, para regularlo, pero vos es el que está manejando. Entonces aprendes a manejar sin correr el peligro de matarte o de destruir el auto. Yo definiría así taller de corte y correcciones. La mano que templa, en este caso, aunque suene medio poético, barato, es eh, la ayuda que necesitamos como escritores para ser realmente escritores en no nuestros talleres de calidad difusa para ser sutiles que te dicen, ah, esto funciona, esto no, esto puede ser es una mano recta y te dice esto hay que cambiarlo, esto no hay que cambiarlo esto hay que mantenerlo me parece una metáfora zafable o interesante la del taller de manejo